ya nosotros vamos a calcular cómo yo puedo eh, calcular la ganancia si yo entro a un precio y luego retiro a un precio vamos a tomar una criptomoneda o cualquiera eh, vamos a tomar esta que se llama Avalanche, ¿ok? Entonces vamos a ver que Avalanche tiene un precio en este instante de 95.82 dólares, ¿ok? Entonces cuando empezó el día eh, aquí tengo un día, ¿verdad? Avalanche tenía un precio de 89.4, mírenlo aquí, 89.4 y su precio más alto alcanzó 96.68. ¿Qué hubiese pasado si usted invierte una cierta cantidad? Simplemente la fórmula para hacer lo siguiente. Suponiendo que usted compró a 89.4 y luego usted vendió aquí a su punto más alto, 96.68. Entonces 89.4, si usted invirtió mil dólares, ¿verdad? Usted invirtió mil dólares, esos mil dólares lo vamos a dividir entre 84 89,4 y eso me va a dar un total de esa criptomoneda. Me van a dar 11.18 de esa criptomoneda con mil dólares. Luego, entonces, yo tengo un total de 11 criptomonedas. Entonces, yo debo multiplicar eh, por el precio. Suponiendo que yo vendí aquí a 94,96. Ok, 94,96 por 94 96 Eso es igual a a 1062, quiere decir que en el día yo me gané 62 dólares, ok, ahí están mis mil dólares más 62 vamos a calcular otra moneda vamos a tomar una que está subiendo mucho en estos días vamos a calcular chain link ahora mismo tiene un precio de 26.34 vamos a ver el cuando empezó suponiendo que usted compró el precio más bajo, obviamente usted ya eso va a depender mucho de ustedes porque no damos consejos financieros. Simplemente le estamos enseñando a cómo calcular cuando usted compró y cuánto se va a ganar. Suponiendo que usted vendió aquí a 25,8. Entonces yo voy a decir mil dólares dividido entre 25,8. Me va a dar la cantidad de criptomonedas que me dan por ese monto. Entonces, mil entre 25,8, que fue el precio de compra. Me van a dar 38.7 criptomonedas. Luego debo multiplicar por el precio de venta. Entonces el precio de venta. Primero divido. verdad Y luego multiplico. Entonces vamos a suponer que usted vendió suertudamente a 27. Entonces eh, vamos a multiplicar esas cantidades de monedas por 27 dólares. Y usted se va a ganar 46 dólares. Quiere decir que usted invirtió 1000 dólares en el transcurso del día. Ahí hubo un, un periodo de... 3 de la tarde hasta 9 de la noche en un día, usted generó 46 dólares. Así se calcula. Primero se divide y luego se multiplica.